Hay un otro amigo mío que dale un dinero para apretar a la gente. Entonces todos los sábados entregué su cuarto, pues está como dos personas. Hay uno de inmigración de Ibay, hay uno que está ahí. Ah. El día a mí el sábado es su cuarto, Entonces él quiere con la fuerza por yo buscar su cuarto. Él dijo a mí, hoy voy a picotear a darme un tiro. ¿Por qué? ¿Esto es presuntivo? Si él dijo a mí así. ¿Cómo él te digo? ¿Cómo él te digo? Yo voy a darle un tiro para matar ¿Y por qué? ¿Por Porque pues, yo busqué el dinero de la fuerza. ¿Él quiere que tú busques el dinero forzado? Ajá, porque la gente no entrega a mí. Usted no tiene el dinero para pagarle entonces el No, eso no es mío, yo estoy haciendo un favor a ley, porque él, hey, tú sabes, la gente que vaya trabajando el sábado y los 15 días. O sea que tú eres prestamita, tú emprendas con el dinero de él. Sí, ayer yo entregué 7 mil pesos, falta como 14 mil pesos. ¿Y tema tú por tu vida? Ajá. ¿Qué llamado tú le haces al Ministerio Público? ¿Y algo te pasa? Eso es mi pueblo, yo vine para acá. O sea que si te pasa algo, tú lo responsabilizas ¿eh? Exactamente. ¿Cuál es, el... ¿Cuál es el nombre de él? Eh, eh, John. ¿John John. qué? Yo no sé la pena. ¿Es haitiano? ¿eh? No es haitiano, sí. ¿En qué, ¿En qué lugar vive él? Él no tengo manera de vivir. Después se vive en Macorís, después se vive en Chile. No tengo lugar fiel. Él, ¿Él? Él no sabe entonces dónde vive. Él está ahí todavía. ¿Dónde? El abuchivo ¿Cuál es el nombre tuyo? Alol